Diagonal es un periódico quincenal, eh, se edita cada dos jueves, eh, sale en papel. Un medio de comunicación independiente de los grandes poderes. Que funciona sobre la base de miles de suscriptores, cinco mil y pico actualmente. Diagonal es un proyecto informativo, Diagonal es parte de los movimientos sociales. Una herramienta de comunicación entre los movimientos y de los movimientos hacia la sociedad en general. No solo es alguien que quiere informar, sino que también quiere incidir, Digamos, es el periodismo situado. Eh, dar información desde, un, desde una determinada postura, es decir, nosotros tomamos partido. cerrar completamente esa idea de que el periodismo pueda ser objetivo y a entender que todo eh, discurso se enuncia desde un lugar, desde un sujeto. El periodista no puede ser un mero observador y yo creo que en Diagonal no somos observadores, nos implicamos. Eso no significa... Dejar de hacer un periodismo riguroso, con fuentes, eh, contrastar la información. Se hace del lado de la gente, del lado de las personas que están afectadas por la situación actual. Que al final nosotras somos parte de esas personas, no estamos fuera. Entonces, digamos que miramos la realidad desde ahí y decimos que la miramos desde ahí. No solamente buscas dar una noticia, sino también enredarte con el resto de colectivos y tramar alianzas, lazos. Trabajar con, con grupos y redes... Eh, cuya ah, finalidad está en, en cambiar el estado actual de las cosas. Hay momentos y coyunturas políticas que, te, que son de efervescencia social y cuando empezamos era uno de esos momentos ¿no? de manifestaciones masivas, sin una convocatoria clara, de pronto sentirnos unos otros en las calles arropadas y arropados. ¿no? Venimos del Molotov, venimos de un proyecto de contrainformación, de un proyecto que está incrustado en, en la lucha social. Era un colectivo que editábamos un, primero un fanzine y luego un, un periódico eh, y a partir de esa iniciativa surgió lo que es Diagonal cuando ese colectivo empieza a tener una reflexión sobre precisamente que lo que está haciendo ha llegado a un límite, a un tope. ¿Por qué no hacemos un llamamiento a diferentes colectivos y personas que están implicadas en la comunicación y para hacer algo más amplio y para diseñar la herramienta que queramos construir entre todos? Manejamos los dos objetivos, por un lado el llegar a un público más amplio y para que eso fuera posible profesionalizarlo más. Fue un momento muy poderoso, de mucha ilusión, de, de que estuviera todo por inventar. En mi opinión fue bastante positivo el salto adelante, todavía la vista está, ¿no? Diagonales es una suma de heterogeneidades, de las personas que componen Diagonal. Que dentro de un mismo colectivo se aglutinen distintas visiones es una riqueza ideológica. La comunicación, en este sentido, tiene que ser una comunicación que te haga pensar, que te abra, que te impulse. La información es importante que dé claves para que el lector interprete la realidad. Los lectores agradecen que publiquemos información en profundidad y eh, reportaje más de contexto de análisis. Se pide cierto... Eh, esfuerzo de pensamiento intelectual, o sea, no son soluciones empaquetadas y blanco y negro. Tiene que despertarte, tiene que animarte. Y animarte es también de vez en cuarto darte una acolleje. Solo siendo personas conscientes e informadas podemos transformar lo que tenemos. si no hay una capacidad a la hora de editarlo y el tema para animar. Diagonal también es un un ejemplo de un modelo asambleario, de un modelo horizontal. Cada uno de los miembros que participan en la asamblea tiene eh, la misma capacidad de decisión que, que el resto de las personas que participan en ella. Las reuniones y asambleas constantes a veces eh, son un poco cansadas, ¿no? pero eso permite que haya más consenso. Nos lleva a tomar decisiones que generalmente son las más adecuadas y en las que todos estamos de acuerdo. Desde el momento en que elegimos que las decisiones se toman de forma asamblearia, nuestros procesos son más complejos que los de un medio de comunicación en los que hay una persona que toma las decisiones. No hay jefes, hay coordinadores de área que lo que, supuesto, lo que conlleva es que son responsables de que esas áreas funcionen bien. Una organización horizontal como la que tiene Diagonal es el fiel reflejo de lo que nosotros pretenderíamos, fuese la sociedad. Si puede funcionar así a estas escalas, lo único que hay que ir haciendo es hacerlo crecer a escalas, a escalas superiores. No puedes hacer un discurso eh, desde una nube y no aplicártelo a tu, tu propia realidad. ¿no? Renunciar a esos principios significaría renunciar a ser diagonal. Muchos periódicos hablan de que son independientes. Nosotros dijimos, vamos a ser independientes, pero lo vamos a poner con, con un método y, y podemos llamarlo el, el, el método del algodón para saber si un medio es independiente. El, lo primero es no depender de ningún partido político ni ningún sindicato. Se puede hacer información sin estar mediatizados por el poder de forma realmente independiente. Otra parte fundamental de la independencia es no aceptar publicidad de grandes empresas ni multinacionales. El Diagonal tiene un sistema económico un tanto extraño, que una de sus patas es la publicidad, pero es una publicidad ética. Ser autónomos eh, con respecto a agendas políticas y mediáticas que, que no se sabe muy bien de dónde vienen. Diagonal es independiente, eso es ruinoso económicamente, pero nos permite seguir manteniendo libertad de expresión. La base de económica del proyecto eh, es, eh, ...son las personas que están suscritas. Son la, la esencia de la viabilidad de este proyecto. Nuestra fuente económica, nuestros ingresos... ...vienen de ellos y ellos son los que hacen posible... ...que Diagonal exista. Solamente depende de dos cosas... ...de la ilusión de la gente que lo apoya... ...y de la ilusión de la gente que colabora... ...la mayoría gratuitamente con el periódico. Todo ese conjunto de personas... ...que se encuentran alrededor en distintas capas que nos han apoyado de diversas maneras, que nos han arropado durante todos estos años y que han permitido que este colectivo cumpla hoy nueve años. Seguramente sean más de 100 las personas que están colaborando mediante textos escritos, mediante fotografía. A través de Diagonal eh, pues se encuentran una escuela y un sitio donde, donde ir mejorando y además eh, hacen un trabajo que, que les... Llena. Sin la ayuda de toda la gente que está alrededor sería imposible sacar esto. Y en el futuro, si seguimos adelante, va a ser gracias a, también a estas personas que, que nos están apoyando. Solo a través de medios de comunicación como Diagonal podemos tener acceso a determinados puntos de vista y a determinadas realidades que de otra forma estarían completamente ausentes. O sea, dar la otra cara por un lado y por otro lado información que nunca va a salir. Hay muchos temas invisibilizados, entonces por eso es positivo que haya un gran abanico de medios de comunicación que puedan, dar, que puedan dar cobertura. El escenario actual necesita del periodismo honesto y riguroso y de calidad, o sea, un periodismo crítico. Lo puede hacer en Diagonal, lo podemos hacer nosotras o lo pueden hacer otras. No somos imprescindibles, pero sí que lo es el periodismo Honesto. Diagonal sí que ha marcado tendencia en algunos temas, por ejemplo, el tema de los niños robados, cuando Diagonal empezó a sacar el robo de bebés en las maternidades eh, a partir de los años 60. O la redadas racistas que hace la policía en Madrid y en otros muchos lugares. Nuestro objetivo como periodistas y como fotógrafos era visibilizar el tema, cubrir el tema con honestidad y hacerlo público. Y es lo que hicimos, una realidad que estaba sucediendo en nuestras calles, de la cual apenas se hablaba, ...lo que hicimos fue cubrirlo, darle visibilidad... Otros medios para mí no estaban a la altura... ...hablando claro con la que estaba cayendo... Somos los primeros en llegar a ciertas noticias... ...porque estamos en el origen de esas noticias... ...es decir, porque nosotros estamos imbricados... ...en los movimientos sociales... Que ha habido todo un giro en, en todo el panorama mediático... Que, ...que ha hecho que, que se hable de cosas... ...que antes solamente hablaba de diagonal... Si queremos ser críticos, tenemos que ser críticos también con nosotros mismos y con los contextos en los que estamos. Pero al mismo tiempo también el ser es muy, muy autocrítico, y nosotros lo somos a veces, hace que le des muchas vueltas a, a las cosas, que, que pierdas a veces la perspectiva y, y que te bloquees, y que, que pierdas mucha energía en eso. Entonces es una cosa un poco de doble filo lo de la autocrítica. ¿Diagonal sigue siendo algo en construcción? que tenemos que ir mejorando, Estamos ¿no? haciendo, creo que está en es un proceso de otra vez de reformulación, ¿no? O sea, que también es otro aprendizaje más, ¿no? Es decir, igual que en un momento determinado, de, con Molotov, se vio que el proceso, el proyecto informativo ya había llegado, a, digamos, a un límite, pues era con diagonal, pues hay que plantearse otra vez, ¿hemos llegado a un límite? O sea, para mí este modelo de medio de comunicación es necesario. Y puedes estar de acuerdo o no con lo que Diagonal diga en alguno de sus artículos, puedes estar de acuerdo o no con la visión que se dé en, en algunos de sus trabajos, pero es tan necesario salir a la calle y ver que hay una visión completamente distinta de las cosas que desde luego lo tienes que salvar por cualquier medio De alguna forma mantener el fuego vivo, eh, que no se apague de que Diagonal eh, de alguna forma es un proyecto que, que sigue estando ahí y que sigue necesitando el apoyo de mucha gente pese a esa sensación de ser un proyecto muy consolidado que pueda tener. Yo creo que en Diagonal somos fundamentalmente. Cabezotas, currantes, hay mucha capacidad para trabajar y después hay una extraordinaria capacidad para el compromiso. Nueve años y yo creo que es importante también decir que, que es gracias al, al apoyo de muchísima gente. O sea que Diagonal no sería posible sin, sin eh, tantos colaboradores que lo hacen de manera altruista sin eh, tantos suscriptores que son los que nos dan el sustento económico, sin tantísima gente de, de tantos espacios y tantos movimientos que nos apoya de alguna manera o de otra, o leyéndonos o, o aportándonos información o dándonos, dándonos incluso toques, diciendo pues esto me parece que hay que cubrirlo de esta manera o de otra, etc. O sea, gente que, que participa y que aporta al proyecto de, de muchas maneras distintas. ¿no? mm uh -huh.